no puedo hablar de ti morena apagó la luz No puedo entender que al menos yo amaba lo que eras Pero en cambio tú solo querías joder tenme mi ataúd Querías joder Baby si llamo racho que sepa que pensé en ti De pronto caí Sigo en mi cuarto, ya me bajo un cuarto En un rato flashe con puro genesis y... Pensé escribirte hace tanto Pero recordé que solo sexo quería de mí Y como me fui al carajo con el alcohol Fue, fue que, que sin querer nena te escribí Maldito cupido Se hizo el idiota se mochen Así es el león sí. otra vez con el una... rey.